podría morirme de amor, pero prefiero vivirlo, por eso con insistencia, no solo un beso, yo quiero dos, intento robarte un beso, pongo toda mi me atrevo pues soy travieso He perdido la razón Y quiero amarte despacio No tener prisa ninguna Viajar en mi viaje hace tiempo Quiero disfrutar tus besos Podría morirme de amor Prefiero vivirlo, por eso es con insistencia. No solo un beso, yo quiero Dios. Y veo cómo pasa el tiempo, y no consigo esos besos. Quizá lo tenga un día lo de tu alma Y ahora que me recuerdo Tengo una cita contigo Noté en tu voz algo extraño Quizá lo extraño sea el beso Podría morirme de amor Pero prefiero vivirlo Por eso es insistencia no solo un beso